Hola gente, cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para este canal y esta vez será un gameplay de los juegos estos de Inca Games, que hace ya más de una eternidad que no hago más de esto, eh, hago más de estos videos, eh, que no hago más videos de estos. En bueno, esta ocasión tenemos a German y Lene y Savage. Que bueno, parece que Pixar secuestra estos dos. Eh, la verdad, yo ya, ya no veo más videos de German y Lene, así que yo no tengo ni puta idea que trata este juego. Así que, bueno, eso, vamos a ver qué, de qué trata este juego a caminar sí, la misma estructura de todos los juegos de ese tipo noche bruja medianoche halloween ok esto ha sido un halloween productivo en la ley nos han dado mucho dulce bueno, ya somos son gente grandes todo Ah, este es el chanchito que vimos en Donald en Donald Russo, ¿qué? Okay. Buenas noches señor bruja, por favor, no vaya a Vaya a convertir en sopa, ja, ja, ja. En sapo. Ah, en sopa sí, está en sapo. No, pero. Ah, pues se me pasó, está pasa muy rápido. La cuera, la bruja nuevo, este, gracias a su disfraz se ven buenos también. Ay, ¿para qué brazo? Sí un disfraz de un árbol y la otra de cabeza roja. No lo de nuevo Ya 2 estamos de nuevo Pero ese ya me había... Ya me había fronado el año pasado así. Ay, yo me estoy aburriendo, estoy ya... la Donde estamos? ahora el segundo, ya habíamos visto ese, ese televisor ¿O no? Otra vez Hola Elena eh, y hola Germán Feliz eh, Halloween Felicitaciones Traen unos disfraces muy originales Sobre todo tu Germán Como verdad también traigo un disfraz Es el mismo que usé en todos los juegos de Inca Games no puedo conseguir otro. Que está en contento de verme para ver sus caras, pienso que no es así. No te encasas de hacer jug jugar a sus personas, deja ir al NEI y un juego solo a mí, debe haber un error. Nosotros ya jugamos el juego, este juego. Ajá, sí, ya jugaron en varios juegos estos. Sí. ¿Ya ¿No ha jugado a mi juego? ¿Sí, en YouTube, ¿Youtuber Te tomo mucho, no sé cómo pudo olvidar eso Inmediatamente lo deja de Libes y descubre la molestia Ya Libes, había quedado con la confusión ja, ja, ja, estaba jodiendo, no se trata de un error Claro que, recuerdo que ya los hice jugar Entonces, ¿por qué otra vez? vean veo que sube muchos videos eh, no ve así eh, juntos y bla bla bla bla bla bla ok empezamos con el N. ok la mordió <ríe> aquí sí. a este zombie no es necesario derrotarlo sino únicamente esquivarlo el ruido se da un importante aliado Ah, ok con el ruido algo con el ruido tengo que hacer que hay acá estoy cliqueando cliqueando a no acá no puedo pasar bueno no acá hay una roca no hay nada acá los arbustos los árboles arriba puede subir no no puede bueno, la flechita, creo que no hay nada acá. Ah, acá hay una especie de globo. Esta eh. mm, piedra. Ah, la piedra ahí está. La flechita. Ok. Uh, oh, creo que esto sea larguísimo Ok, que me voy para allá. Había ah, un tipo. Hola, amigo, ¿quién eres? Hola Germán, soy Mario Elías Díaz Cruz de México Qué gusto Mario, ¿por qué tan triste? Es que... Es que Halloween no logré conseguir un disfraz a mi agrado ¿Qué disfraz está buscando? Soy fan de la lucha libre, así que... Quería algo relacionado a eso Entiendo, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasa que conseguí un disfraz a este... A este chico, ¿verdad? sigo avanzando acá hola no me cagas a ver puedo entrar acá ah ok la trampa estás a punto de ver mi ciencia Esta es mi próxima creación, trato de usar el arma del malvado Dr. Frankenstein en su contra. Ah, bueno, eso es que lo sé después. Ay, oh, ya ver, que hay acá. Oh, ok, ah, oh, bien, <ríe> no tenía ni idea. Esto así, no Me conseguí este costo blanco ahí de tío ah, al lado del cohete y creo que tengo que volver al lugar, no sé a ver, sí bien, decae, le agotamos a doctor Frank este. Me recogemos la piña y creo que creo que tengo que agarrar ese ladrillo eh, sí, eh, viendo a dejar al zombie a ah, que ahora acaso esta tabla y ah, acá hay más cosas acá hay un disfraz ah, que creo que hemos al pibe ese eh, el agua y la pintura y creo que hay una trampa acá obviamente así que voy a correr mano a ver si hay algo más ah, le doy disfraz ah, al pibe si sí, un disfraz del santo hola mayo creo que este disfraz te ha gustado mucho a su de favorito es muchas gracias que no ahora que estás contigo que te parece si me acompañas estoy seguro de que vas a ser de gran ayuda claro vamos bueno, ¿y que el carro al juego ahora que tengo que hacer con ese le pongo acá el piba mario quédate aquí esperan mis instrucciones de acuerdo está aquí para ayudar Va, a DNA. Ah, cierto A ah, King Kong Ah, le agarré Ah, parece que le gusta De verdad, evitarse atrapada por King Kong Con un ágil movimiento Ok eh, tengo que usar una de esas herramientas que tengo El agua no, no sé si allá acá hay algo que me olvidé. No tampoco. Ok, a ver si pongo la tabla acá arriba de la roca. Bien, ahí está. Yo me subo, hasta ah, está. Mario por favor sube al árbol y salta sobre la madera para poder subir a la cima de esta montaña. Claro, ahora voy. Vamos alto ahí me subió. vuelo abajo, nadie pega. Que se quede solo el santo. Y viene a ver... la está randa en una parte. Atento a Randa dice ahí. tío, la pintura. Ah, la junté. Un globo de pintura. Ah, ahí está. Ok, paso. Um, chucu, ladrillo a veces si puedo dar la vez bien leía mierda pero a randa ok avanzamos no hay un tipo es ahí algo acá líquido no creo que es una trampa mejor paso ah que es obvio que es una trampa ese globo de hay caso de esta cosa que es a un trapolín Ahí pasa para acá flecha. Ah, ya acá hay otro globo es inflado eh, No hay nada acá. Estoy seguro que si paso adentro es una trampa, claramente, así que mejor a ver acá. No, no hay nada. Voy a agarrar el globo de ahí a ver qué pasa. Ya sé que es una trampa. Ah, ahí está. Pennywise. Al nuevo Pennywise Oh, le dio un infarto el malvado Pennywise se alimenta del miedo tal vez debemos darle una cuchara de su propia medicina ah, hay que asustarlo a él también ok, vamos a continuar ya ha dado un rato creo que me di cuenta que creo que esta polina hay que usarla con la ley, hay que usarla el líquido ese de al globo y yo, yo creo que debo darle a lo que compa, ¿ese? Eh, para que no me engarche <ríe> no me no engarche El, globo. Bien. el buen King Kong me salvó la vida de la serpiente gigante Bien, vamos ahí Ok, está este castillo el caso este este nido y este sombría Creo que no puedo entrar a ese lugar no, Aquí no hay nada Si agarro ese cofre es trampa Si ese cofre es una trampa Ah, este este el villano yo que No me acuerdo cuál Hola me llamo Rupa Rupestinsky ¿Qué puedo hacer por usted? Pues estoy en el juego de un muñeco malévolo y necesito ayuda ¿Ayuda? ¿Qué clase de ayuda? Pues necesito algún objet un objeto que me pueda ser de útil Por supuesto, adoro ayudar a mis semejantes Te daré un teléfono móvil, uno muy moderno por cierto Suena bien, muchas gracias antes de entregárselo debes firmar este documento solo solo es un formalismo para llevar el control al hacer un contrato antes debería leerlo el documento no, no es necesario siempre hago esto y nunca he tenido ni una sola queja te crea lo ha matado bueno bueno ahí firma la. está gracias ayuda como estúpido Ah, como estipula el contrato que acaba de firmar, te quitaré uno de los ítems que tienes en el inventario. ¿Contrato? ¿Quitarme un objeto? No lo entiendo. No debería firmar un documento antes de haberlo leído la ley. Es, es muy desgoso. De todos tus ítems te he quitado el que te permite al jugador jugar con Germán. Ah, ¿no podemos jugar con Germán? No, Germán. Es un estafador, sin ese ítem sería imposible que ganemos el juego la vida no es justa ahora me idea a hacer la siesta siempre me da sueño de lograr estafar a la gente <risa> Lujo Sting es un tramposo hijo de puta estoy segura que debe haber una manera de dejar sin efecto ese contrato recu y recuperar el ítem para que el jugador pueda jugar con Germán. Recuerdo que las leyes del mundo de las aventuras indican que bla bla bla. Robestinsky. Sí ¿Qué se te ofrece? Ah, ¿Qué caramba ¿Qué que me devuelva Germán? ¿Qué más? Jamás debiste dar el contrato Ahora si me disculpa me voy a la mierda Otra vez voy a llamar, a para ver, pa ver qué pasa Otra vez hice lo mismo Te voy a denunciar por pues, estafado Me pues, sorprende mucho que lo hicieras porque hasta donde yo sé Este es un juego No hay ninguna dependencia de justicia Ahora si me disculpa no muchas cosas que hacer ya. Hay que tocarse acá, en este mundo, una, una herramienta si me sirve. No, voy a tocar el cofre que me pasa. Ah, maléfico. Así que vienes a robar mis cosas de mi bosque. Pagarás las consecuencias de las últimas palabras. No empezaba a robar nada, solo quería verlo de cerca. Creo que no es muy poderosa. A es la 1. Mientras ahora te quedas atrapada, está aquí para siempre bien. La Maléfica es muy malvada, sin embargo, hay una forma de ablandar su corazón bien. Ah, como queda la cara no, otra vez Bien, que no es poderosa A ver, explícame por qué crees que no soy muy poderosa Es porque tu reino solo es este bosque, ese truco de dar vida a los árboles ya está muy trillado, ya está muy usado, cierto. Ok, y con la segunda que este está muy usado, bien, ya no impresiona a nadie. Ah sí, piensa que dar vida a los árboles es muy fácil. Sí. ¿Sí? Efectivamente, sería diferente, convertidas a un animal, en un príncipe, eso sí me sorprendería. ¿Y qué animal quieres que convierta en príncipe para demostrar mi poder? Al ah, el cuero, o el abrigo. El cuero. Ya demostré que soy muy poderosa. Ahora te la veo una pequeña muestra, la muestra adicional de mi poder. ¿Qué bueno que se ¿algo? Va. <risa> a llegar muy más fácil lo mismo. Ok, avanzando la flecha abajo del, del carajo de ropa este. Acá hay otro lugar donde hay una escalera y hay un pibe en medio. A ver este grupo de no sé ¿sí qué mierda no un pájaro y que hay un chanchito hay una batería Uf, y a veces toco el arco coger el arco agarrar el arco de, cu de cupido sin pedir permiso no sería correcto ah, me a con este la primera vez que con el pibe este hola Mito, hola ley lo que me conoces quién es soy juan josé díaz de venezuela venezuela lindo país y ver, aguarde Venezuela, un lindo país. Así como Cristo multiplicó los peles. ¿Por qué estás triste, Juan José? Es que esta noche después tengo que asistir a un concurso de disfraces y pues no lo voy a conseguir ningún disfraz. Lástima, veré ver si sí puedo hacer algo por... por no, no sé qué. Más. A ver si tengo algo, creo que no. No, acá hay una especie de semilla. Ya voy a hablar con, con Cupido. Hoy te reconozco. Eh, yo, oye hoy te reconozco. Tú eres Cupido, el dios del amor. Eh. Así soy yo. porque qué estás triste? pues si estoy triste, estoy aburrido. ¿Cómo así? Es que este bosque no hay a quien aburrir. Y al no tener nada que hacer, pues me aburro. Pobre, a ver qué puedo darle. Aquí con teléfono. Pero, yo creo que con este smartphone... Poder entretenerte, ah qué hora feliz. Un smartphone, gracias, justo lo que quería y debe mostrárselo a mi amigo, el satio volveré en un par de horas, volverás. Ahora puedo tomar eso, el arco y flecha. Ah, y ya o sea quien tengo que tirar esa flecha. Eh? Vamos para allá. Vamos al bosque vuelta acá. Ahora el cofre que tiene ahí. Mira, apareció la bruja esta, eh. Mira, eso no vaya de vuelta, ve, eh. eh, no es poderosa. Mira, el truco ya está muy usado, eh. Genial Apotia, bien confiado, maléfica, tu belleza de luz para mi ojo Me puesto la vida, apuesto Te gustaría ir a contemplar, tratar de ser conmigo Si, sí, me gustaría mucho y bueno, ahí se van los gustar tus El amor, el amor siempre resuelve las cosas, sí claro bien a ver que más hay ya agarré el cofre ese, a ver que no sé qué tiene a ver si hago acá no hay nada, pongo la escalera acá a ver si pasa algo No ese no es Esto es cerrada ¿Qué tengo que hacer? Mira, me voy a acá algo, acá pongo el nido Ah, esa roca, creo que puedo piguearla No, esta no, esta no. este? Ah, ok Ah, tiene forma de huevo Acá ah, parece es que hay ponen el nido Hago la pintura Abrir No pasa nada Bueno, ya, pero falta algo, ah, bueno, si sí, hay que pintarla El contrato, está en es un idioma que no entiendo, bueno, eh. A ver qué quiero el cofre abrir. Ah, sí hay muchas cosas. Y una tenaza, un, una astilla A ver si esto puede meter acá. No, eh, Salgo Tengo que esa dos bolas si sí, va el ojo de, de, de esa cosa que está allá. Dos gemas, bien. Ah, esa abrió es la puerta que es la de escalera, y acá hay más cosas a ah, la brocha, que eso tengo que usarla para pintar la roca que tiene forma de huevo, en blanco y esta tabla ah, su palo, verán aquí tengo que subir acá y ahora que hago Acá. Oh, a Drácula. a ah, lo no Para no ser víctima del con de Drácula necesitarás un, un veloz aliado en, con muy buena visión. Al el pájaro ese, el halcón. De ¿sí? acá dejo el halcón o la águila. ¿No ¿eh? oh, acá hay un espejo? Ah, acá tengo un espejo bien. Ah, con ese gancho ah, que ya entendí. Ah, con esa gancha ese ver si puedo le piden la carrera. un son ese, ay despertó Drácula. Ahí le llevo. Notamos a Drácula, bien. No vamos acá. No, aquí no hay nada. Que el tronco le me toca así. Eh, la, la cuerda esa. No, te llamo el hilo de pesca. A ver bien ahí está a la brocha a la pintura y... ya tiene pintura bien para el pintor el he pinto la roca ahí está la piedra la blanca bien ahí está la sombrilla no a ver vuelvo al, al docky con a ver ahí al agua lo que es sacar agua con el recipiente ese bien ahí está llega. bien poco atrás de esto Sí, ahí está bien ahora creo que yo voy a llamar a rupert rupert iskin Ah, creo que no hay que hacer nada todavía Ah, el pibe... Ah, sí, tengo que darle el disfraz de Goku Disfraz de Goku, darle al pibe este Uh, el, el control de pedo, dando el, el, el, el, el cofre que ni sabía que había José te conseguí este disfraz Un disfraz de Goku, soy fanático de Dragon Ball Z, muchas gracias Me alegro que te haya gustado Juan José no olvidaba, tengo una lupa para ti, tal vez te pueda ser útil. Ah, para leer el contrato este. Una cosa más, si alguna vez deseas información sobre cuentos de hadas, no dudes en preguntarme. Me he leído todos los cuentos grandes, los cuentos de duendes malvados, bruja, etc. Te doy cuenta, gracias. Bien, no está el contrato este. la máscara no me sirve esta cena ¿no? El contrato ver la lupa la lupa ver ahí está teléfono móvil teléfono móvil si se le dice a Rupestinsky su apellido este contrato queda anulado así que si le digo a Rupestinsky su apellido el contrato queda anulado interesante si este disfraz te queda muy bien no se te hace tarde para el concurso de disfraces de la soledad sabes como es, es el apellido de que pestis que bueno. claro encontré esa información leyendo un cuento de brujas encontré en la librería antigua antigüedad. y cuál es su apellido duende y liberticillo duende liberticillo, no sé qué dice. Sí, muchas gracias por más ahora me iré a casa, debo prepararme la fotografía que hay en el concurso. Yo buena suerte y ahora tiene un poco de Muchas gracias por disfraz en ella. Yo seguro que ganaré el concurso. Más suerte. No sabía que el disfraz era tan bueno. Todavía sí, sí, sí. es donde divertici. No, no es posible. Ha roto el contrato y también has hecho que pierdan el... mis poderes. Esto no se queda así. Bruja atrápala Vas ah, a el agua, Sí, sincero. ¿no? Engañaste a la bruja pero no te servía Fifi ven y ese los modales. Ah, a ver, bueno. <risa> me parece es que ya no tiene secuas, te puedo ayudar Este, sabes, todo fue una broma, soy, bueno, me vista sabes, y se va este Le copié el papo para poder jugar con Germán, le dimos un West el al es que bien Todavía puedo jugar con Germán Ah, ok, tengo que usar el espejo para que se asuste Pennywise, a saber Acá dejo la semilla, a ver. Y también me cuenta que tengo que poner la semilla acá, la cruz. Bien, y tengo que darle ese coso que hace que sea rápido. Ok, ya yo Bien, creo que tengo que hacer casa nomás. Okay, Ok, yo tengo que El espejo. Para que se asuste como oh, menos. El pinche llegó, ah ahí está Bien, derrotamos a Pennyways Ok, vamos a este lugar, que tengo que hacer ahí No creo que nada, mejor por acá Este tipo que tiene un... Una tapa, no sé qué Hola amigo, hola, ¿Por qué te cubres con esa tapa metálica? Si, si te lo cuento no me creía, lo siento, lo único que te es que es muy importante que, que hagas No entiendo, pero ¿me la puedes la tapa? No Ah, no sé si oíste Dicho que no Ya pues te la devuelvo luego Dame eso Ah. ¡Vale! No. Ya es que no... Ya es porque no te quería dar la tapa compartir en el nombre logo. un intercambio podría resultar útil en estos casos la sombrilla hola amigo veo que por alguna razón necesitas protegerte de la luz de la luna si sí, así es puesto fresco esta sombrilla porque además de protegerte de la luna te permitirá que puedas caminar, caminar libremente hay intercambio. muchas gracias ahora podré caminar más por nada, ya ahí se vaya ahora puedo sacar la Ahí con el coso está y le saco desencadeno le y bueno y me dio la y ahora sí creo que este ya es el último nivel o la última parte del juego eh, me pase más corto este ¿eh? si sí, ya con este le conecto la batería ahí agarro este nomás creo que viene algo sí. hay ah, un zombie bueno solo va que salir tengo con la tapa y, el, y después con el coso eh. Ay, que ir a la máscara me olvidé la máscara bah, me murió ahora sin los implementos adecuados no es prudente ok <risa> acá dejarme con el eso en continuar la máscara bueno puedo usar la hora que me meto, bueno y viene zombie aquí a segundos va la máscara ya la puse no muy tarde va no momento de usarla cuando me meto viene me llega tengo que ser rápido rápido rápido la máscara la tapa, la tapa bien, bien, ya está De eh, ya está, no, hay que encerrar antes que salga al otro lado ah, oh, el candado salvamos al zombie, ah, la llave no se falta bien. ok, la llave Ah, le, no me casa de Halloween Ah, terminamos Bien, terminamos ¿eh? <tose> ya <tose> Realización de Lene y German ha logrado ganar mi juego Como soy un muñeco de palabras, los deja de libres Pero no se confíen, tal vez los haga jugar de nuevo algún día Espero que te hayas gustado un poquito con este juego Fan de Inkabins No, no soy tan fan de Inkabins, pero bueno ¿Qué dices? Que en vez de dar miedo te dio risa Bueno, dije eso, <risa> No lo creo, yo te vi saltar de miedo un par de veces Pero Bueno, nunca lo vas, nunca lo vas a aceptar Mientras tanto Entra a dolor de cabeza, es esa publicidad A que siga divertiendo bien canal para hasta elección bien hay más aventura en esto no, no jugaré. bueno amigos este ha sido el gameplay hoy si te ha gustado dale me like, gusta comparte suscríbete a más videos, a más vídeos como este tanto de ellos como de y bueno eso es todo mi nombre yo soy Ultimate y nos vemos hasta la próxima chao